Mimi Azú, yo bueno, vamos a aprovechar hoy también para presentarme como la nueva curadora de espacio, bueno encargada de los proyectos, me gusta más eh, hoy tenemos la presentación del libro Arte eh, Lenguajes Contemporáneos desde Centroamérica de Luisa Fuentes Guasa que es una curadora independiente que nos visita desde España le voy a hacer la palabra a Gabriela de Teorética para que haga la presentación, gracias Gracias Mimiam. bueno yo creo que agradecerle al a despacio, producto de una fructífera colaboración, tenemos a Luisa Fuentes Guasa hoy con nosotros que nos va a presentar su libro y Luisa ha realizado presentaciones de este libro en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua y en los próximos días va a cerrar su visita a… a a nuestro continente americano, <ríe> eh, con una presentación en el Museo Rufino Tamayo en México. Luisa vive en Madrid y es licenciada de Ciencias Jurídicas y máster en Propiedad Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. Es responsable de la coordinación del equipo de arte en base y, en base y autora del libro Ustedes Nosotros. Asimismo es miembro del grupo del trabajo del proyecto experimental El Ranchito, que desarrolla el Centro de Creación Matadero en Madrid. Es miembro del Comité de Selección de CIFO, eh, de Red Transatlántica y de Curators Network, de Independent Curators International de, basada en Nueva York. Actualmente es curadora invitada, responsable del programa de intervenciones en Casa 2013 de la Casa Encendida en Madrid. La, especial, la especialidad de Luis ha sido la escena artística joven latinoamericana, pero hace dos años decidió enfocarse específicamente en el área centroamericana y producto de una profunda investigación, entró en contacto con curadores, artistas y gestores para eh, escribir el libro que nos presenta hoy. Entonces eh, los dejo con ella que les va a hablar de su publicación. Hola, buenas noches. Eh, si veis que me muevo raro es que estoy embarazada y se me ha puesto la barriga dura. Estoy aquí intentando acoplarme a la silla. Eh, buenas tardes a todos. Eh, soy Luisa Fuentes Guaza. Eh, como os comentaba Gabriela, eh, mi, es, soy, una, soy una curadora independiente española y eh, focalizada ahora mismo en las prácticas contemporáneas desde Centroamérica. ...y eh, bueno, pero con el foco abierto también a prácticas de México, eh, Colombia y, y Brasil. Eh, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a Sagrario Pérez Soto, que no ha venido... No pensaba, ...me confirmó que iba a venir, que es una coleccionista venezolana que vive aquí en Costa Rica... ...y que gracias a Sagrario eh, pude venir hace ya casi, do, casi tres años por primera vez a Costa Rica... El Sagrario propició, el propicio fue la catalizadora de la presentación del anterior libro, ustedes, nosotros, jóvenes artistas iberoamericanos, y gracias a, a esa visita pude conectar y enrolar directamente con la escena costarricense. Bueno, pues gracias, aunque no esté, y también quiero dar las gracias a todo el equipo de Teorética, a todas las mujeres de Teorética. Eh y en especial a Inti porque ha sido el, el propiciador y facilitador que esté aquí y también a Federico Herrero y al, y al Espacio por la generosidad y abrirnos este maravilloso lugar y darnos la oportunidad de, de poder presentar esta publicación eh, también quiero dar las gracias a, a ECID la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo y a Sokolov Art que es una consultoría de arte de, sobre, ...sobre obras latinoamericanas basadas en Nueva York... ...que gracias a ECID y Sokoloff Art ha sido posible este libro. Ellos financiaron el proyecto, tanto el proyecto de investigación... ...como el, la producción del, del libro. Y eh, nada, yo lo que, a mí la estructura de presentación... ...me gustaría contaros el porqué el origen de, de esta investigación... ...luego el espacio operacional en el que, en el que me he ido manejando... El espacio curatorial en el que he, desde el cual ha partido mi investigación y las hipótesis que yo lanzo eh, sobre lo que considero que sobrevuela los rasgos que sobrevuelan destacados sobre la producción contemporánea desde Centroamérica. Eh, también quiero deciros que os sintáis totalmente libres de interrumpirme. Me encantaría, creo que hay otro micrófono. Me encantaría que me preguntéis, que me cuestionéis, que eh, bueno, que sea un, un tam, aparte de la, de la charla, que sea una discusión interesante y que podamos eh, profundizar sobre cuestiones que voy a poner sobre la mesa. Mm. En primer lugar, eh, me gustaría explicaros que el, el título del libro encierra parte del marco curatorial en el, que, en el que he desarrollado esta investigación. El libro, como podéis ver aquí, el título es Lenguajes Contemporáneos desde Centroamérica. Hago énfasis en el desde porque mi objetivo de investigación ha sido el análisis de desde Centroamérica como punto donde se genera la acción no evaluar solo la acción que se, que se lleva y se, se desarrolla, se empieza y acaba en la región, sino evaluar cómo hay acciones que se ponen en marcha aquí y se amplifican a, a otro, otros países y de otros países se revierten en Centroamérica. Os pongo un ejemplo. Eh, a la hora de seleccionar proyectos eh, de la escena artística eh, costarricense, hablo directamente de esta escena para que os, para que os sea más familiar, he puesto el foco en proyectos de artistas costarricenses, como puede ser Priscila Monge, pero que se han desarrollado fuera de Costa Rica, porque me interesaba mostrar que hay un circuito de costarricenses fuera de, Centro, de Centroamérica, de no costarricenses dentro de Centroamérica y de, contra, y de costarricenses dentro de, todos los pa, dentro de todos los países que conforman el Istmo Centroamericano y también hay una vecindad y hay una relación eh, natural con México, una relación muy activa con México y con Colombia. Eh, os pongo el ejemplo de, de por, qué el, el, el, por qué el énfasis en el, en el desde porque me parece interesante eh, mostrar que estamos hablando de un tipo de producción totalmente internacionalizada. Eh, es imposible, bueno desde mi punto de vista, elaborar una identidad circunscrita a un territorio y lo que sí podemos ir identificando serían como rasgos, o yo lo he llamado áreas de actividad, donde confluyen tanto inquietudes formales como inquietudes conceptuales. El, otros ejemplos de por qué... Hay ¿Por qué determinados proyectos, eh, y hablo desde la escena costarricense, están seleccionados? Eh, puede ser también el, el trabajo que se ha llevado a cabo en Despacio. Hay un proyecto eh, de Naufus Ramírez Figueroa, que es un artista guatemalteco canadiense y me interesaba mucho cómo, el, gracias a través del apoyo de Despacio, Naufus ha fortalecido su, su trayectoria y ha y ha enriquecido, ha enriquecido muchísimo sus, su contacto con la con, con el espacio centroamericano porque tiene, una, tiene una, una, una historia personal de inmigración en Canadá por motivos políticos y me interesaba eh, mostrar a, a través de la selección del proyecto de, de cuerpo geométrico me interesaba hacer focus en esta movilidad fruto del, del contexto sociopolítico que, lo, lo, que a un guatemalteco se vio obligado a emigrar y cómo un guatemalteco se eh, vuelve a estar inserto en, el, en la escena, en la escena eh, desde Centroamérica a través de un, un espacio en Costa Rica, no en Guatemala. El otro, otro proyecto interesante, también eh, interna, que habla de la internalización, es un proyecto que hizo Lucía Madrid, que se llama Narciso, que es un proyecto que se llevó a cabo en un espacio en, en Hamburgo, en Alemania, donde hacía una reflexión de las semillas y la manipulación de los transgénicos. Como veis, podría hablaros el libro... Eh, encierra eh, alrededor de 475 entradas distintas. Esas 475 entradas corresponden a artistas, cura, curadores, espacios y tanto espacios eh, locales como espacios internacionales. Siempre cualquier espacio local o cualquier espacio internacional colectivo tiene una vinculación natural, una vinculación directa con el contexto de, de Centroamérica. Otro rasgo que me gustaría señalar es el, el, el título, como veis, no, no habla de lo centroamericano, sino habla del centroamérica. Esto es un guiño, como le contaba hoy a Gabriela viniendo para acá en coche. Eh, hay una obra de Alfredo Hart de 1987, que es que, la, que es, la conoceréis todos, que es This is not America, que hizo en Nueva York, donde proyectaba en una pantalla... ...todo el continente americano y señalaba que, eh, que América no era solo Norteamérica. Y entonces a mí el, esta investigación me ha, me ha supuesto reflexionar sobre la apropiación... ...que Estados Unidos hace del concepto de América. Y el escribir Centroamérica separado es una reivindicación a que toda esta zona... ...es el centro del continente, toda esta zona es el centro de América. América también es esto. El, también comentaros que el, bueno que el, ha sido muy difícil el, elaborar la evaluación de proyectos. Quiero quiero dejar desde quiero, quiero comentar que, el, es que esta evaluación que yo he hecho es una evaluación parcial, subjetiva, está sujeta a mis propios intereses curatoriales que ahora explicaré, que es el, lo que comentaba, que es el marco operacional y eh, bueno, y que es una lectura parcial que no, te, no tiene ningún ánimo ni ninguna intención de convertirse en un, en un documento historiográfico ni un documento donde, donde se haga una taxonomía de todas las prácticas contemporáneas. Mi intención ha sido una lectura desde los, de mis propios intereses curatoriales. Y bueno, como veis aquí, eh, aparece el libro de lenguajes eh, contemporáneos de Centroamérica. En esta segunda pantalla podéis ver el libro anterior, que presenté hace tres años, Ustedes, nosotros, jóvenes artistas iberoamericanos, este libro, que es un libro muy joven, es un, di un, un directorio simple, no tiene la profundidad del libro que, que os estoy contando ahora, es una selección de 61 artistas eh, menores de 35 años de Latinoamérica, España y Portugal. Eh, lo interesante del, del libro es que hoy día, de los 61 artistas, Casi todos están dentro, inscritos dentro de los circuitos internacionales, tienen una proyección y una, y una, y una carrera sólida y tiene una producción multifocal bastante interesante, que es la parte positiva. Por lo demás es un libro muy joven, como os digo. Lo bueno de este libro es que me llevó a poder viajar por aquí, por Centroamérica, a recibir invitaciones y el motivo por el cual el, el momento en el que hice clic y eh, decidí eh, ...hacer focus en las prácticas contemporáneas desde Centroamérica, fue en 2011, aunque ya desde, desde la propia investigación de ustedes nosotros... ...ya fui haciendo scouting y estableciendo, identificando la red que iba de espacios y la red de prácticas que, que se estaban dando por cada uno de los países... El clic me vino en un proyecto que hice con proyectos, con en, eh, un proyecto una, lo podíamos llamar desde el accionismo, que hice, que hice con proyectos Ultravioleta, con Estefan Benchoan y Emiliano Valdés, de forma paralela a la presentación del libro, el del libro Ustedes, Nosotros. De forma paralela presentamos el, eh, un evento que se llamaba Nosotros, los otros, y la, os... os, eh, os Pongo, he citado esta imagen porque dio la casualidad que luego años después el New Museum seleccionó el espacio ultravioleta como uno de los espacios más interesantes de toda la red de espacios autogestionados, de nuevos espacios de experimentación artística y seleccionó eh, en especial esta, esta acción, este proyecto acción que llevamos a cabo en 2011 entonces en este durante el, parte del, del proyecto nosotros, los otros en una mesa de discusión como podéis ver y aparte eran unas acciones que llevamos a cabo en el, en el espacio público. Empezamos a discutir nosotros los otros sobre la imposibilidad de construir una identidad dado hoy la internalización, dado el flujo masivo de información. Adscrita a un territorio y empezamos a pensar que los territorios se configuran desde, desde otro tipo de redes que podemos estar hablando de territorios emocionales territorios artístico afectivos y entonces en ese momento eh, sentí sentí que había un grueso de producción localizada desde que hago énfasis en el desde todo el istmo centroamericano que que me interesaba me interesaba investigar y empecé de una manera muy intuitiva a investigarlo y de ahí y de ahí se fue configurando la investigación aparte del proyecto con ultravioleta coincidió que en 2011 empecé a trabajar de forma activa con Federico Herrero que llevamos a cabo una presentación de un proyecto en Casa América y de, de forma colateral a Federico trabajé con con él y también con Stefan Benchoan y Naufus Ramírez Figueroa y eh, Juni, Radames, Juni, Ramadés, Juni Figueroa, Naofus, y de forma casi orgánica, de forma eh, sin, sin una, pre, sin una pre predisposición, fui armándome una cartografía más emocional que artística y esa cartografía emocional me llevó a ir indagando las, las preocupaciones y, sobre todo, las, las problemáticas que identifiqué en un momento de una, la imposibilidad de hablar de una identidad, de una identidad colectiva. El, el libro eh, está, está dividido en seis bloques temáticos. Estos bloques temáticos que yo llamo áreas de actividad, ahora empezaré a contaros, pero os quiero contar antes, os quiero explicar para que entendáis el espacio operacional, el lugar, el marco curatorial de, desde el cual yo he operado. El tipo de producciones donde yo he puesto el focus e investigado son producciones que tienen una serie de rasgos que, bueno, son de fácil acoplamiento a cualquier contexto, a cualquier contexto, eh, a cualquier contexto eh, sociocultural y a cualquier escena eh, artística. Lo que, que coinciden con mis propios intereses, lo que pasa que creo que es interesante dejar claro este espacio para, para, para no ser excluyente, es decir, este espacio es el espacio que yo he delimitado, pero es un espacio complementario. Hay, mos, hay muchas escenas que no están contempladas, hay muchas prácticas que no están contempladas en el libro, que son igual de ricas, interesantes, complejas, pero me, me gusta hacer énfasis en esto para, para dejar claro que es un espacio del, delimitado. El tipo de producciones que el, el, eh, y el tipo de lenguajes... Que ...en las cuales he hecho focus, eh, eh, he puesto el punto de mira incisivo... ...ha sido producciones caracterizadas por el time-site-specific, producciones porosas... eso de producción porosa, ¿qué significa? Pues eh, el, yo soy de la opinión... ...que la producción tiene que estar conectada con el tiempo presente... ...tiene que estar conectada, tiene que enrolarse con la problemática del contexto... ...en el que se inserta, con la problemática del momento actual... Eh, y tiene que también tener una flexibilidad y tiene que tener un, una permeabilidad para poder eh, circunscribirse, para poder, para poder insertarse en otros circuitos, en otras escenas. Creo que hay que trascender los localismos y creo que hay que, hacer, eh, que hay que poner el punto de mira en, en producciones bueno, desde mi punto de vista, en producciones donde la movilidad, la movilidad va intrínseca, ya que hoy día estamos sujetos a una su hipermovilidad y a un flujo de información masivo, y, el, y, y producciones que sean de fácil inserción. De fácil, de fácil inserción no significa que sean sencillas, para nada, sino de fácil inserción es que se puedan acoplar o sean adaptables a, a otros contextos y aunque en el contexto en el que se puedan adaptar sea un contexto totalmente distinto sean adaptar se puedan adaptar y, y creen un punto de tensión el, me gusta mucho una frase es que siempre la, la, en las anteriores presentaciones la intenta decir de carrerilla y siempre la he fallado pero hay una frase que, el, que resume todo esto que os estoy contando que dijo Harald eh, Swidman, que fue el comisario de la Bienal de, de la 49 Bienal de Venecia, Bienal en la que participó Federico Herrero y Aníbal López en el 2001, que habla que el arte debe abrir unas expectativas a través de la, in de la intensidad del presente. El presente se convierte, se convierte en un punto exponencial donde la investigación se amplifica. Otro, otro segundo punto del el seg el segundo rasgo del tipo de producción y lenguaje que que, que he investigado son lenguajes que operan dentro del concepto de transconfort. El concepto de transconfort eh, bueno, es un concepto muy, muy utilizado, muy, muy manido en el mundo de la curaduría, pero el concepto de transconfort a mí me lleva a, a un espacio donde el propio artista se está continuamente cuestionando sus propias fórmulas. Se está cuestionando sus propias fórmulas, lo que también le obliga a estar en un espacio fronterizo, en un espacio transversal, donde el, el instrumento, el formato, el recurso que está utilizando es totalmente sujeto a cuestionamiento. No sirve, no vale una fórmula preconcebida que funciona. O sea, cuando algo, en el momento que a un artista le funciona algo, ya es caduco. Tiene que, tiene que plantearse el siguiente estadio, el siguiente eslabón. Creo que, el, que es una forma de cuestionamiento y de avance y de investigación para que la práctica de un artista o la práctica de un colectivo que está siempre en presente continuo, esté avanzando. No no se puede No se puede instalar en un espacio de confort. El tercer punto es eh, son producciones que están muy fuertemente afectadas por las nuevas formas de socialización artística. Perdón. Eh, Esto qué significa? Pues hoy día nos vemos, estamos todos afectados y totalmente atravesados, atravesados por todos los instrumentos tecnosociales. Los instrumentos tecnosociales son todos los instrumentos que derivan de la filosofía 2.0, de la sociedad del conocimiento, y eso ha afectado profundamente a las formas de producción y las formas de socialización. El resultado de espacios como este en el que estamos, como Despacio, de o como Proyectos Ultravioleta, o como Revolver, o como Kiosco, o como Beta Local, eh, o como La Central en Colombia son fruto, son una traslación del espacio virtual que se crea a través de las herramientas tecnosociales en un espacio físico. Eh, para mí este tipo, de, este, este tipo de, de espacios obedecen a una filosofía de, de centro de conocimiento distribuido. Es decir, que no son compartimentos estancos, sino toda la producción que se va generando es, es producción que se pone en movimiento y producción que interacciona directamente con, con otros espacios, con otros artistas. Y eh, se me hace impensable hoy día pues, eh, pensar que un artista no está sujeto a estos flujos de información y no está sujeto a este, a este, a este ritmo frenético que produce la, todas las herramientas tecnosociales. En el cuarto punto del tipo de producción eh, es un concepto que inventamos en hace casi ya tres años que inventamos. Yo estuve durante dos años trabajando en un equipo curatorial que se llama Ranchito, que era un equipo de curaduría experimental de, un, de una institución en Madrid que se llama Matadero. Entonces, durante dos años estuvimos replanteándonos eh, nuevas formas de exhibición, nuevas formas de presentación pública, el sentido, el sentido de la propia presentación pública, si los resultados son necesarios eh, presentarlos o no, si hay que hacer un corte, y fruto de, de este continuo y, y casi tedioso proceso, que fue Ranchito, elaboramos un concepto que se llama arti-endosimbiosis. La arti-endosimbiosis endosimbiosis es la capacidad que tienen los organismos vivos para, para ayudarse. Aunque parezca contrario al, al, al sistema feroz, neoliberal, capitalista, en el que estamos todos eh, invadidos, o sea, que estamos todos dominados. La arte de endosimbiosis habla que la vida es, es posible, que los organismos vivos pueden evolucionar gracias a la colaboración entre las especies. La vida habla mucho más de colaboración que de lucha despiadada por sobrevivir. Entonces, la arte de endosimbiosis es una fórmula en la que pone de manifiesto cómo la colaboración, la horizontalidad, la creación de redes va generando un tejido mucho más rico que fórmulas anteriores donde se creaba una escuela, un maestro, y luego había una, una, una red de, de. artistas que iban siguiendo unas pautas establecidas, sino que ahora estamos hablando de espacios donde se fomenta la discusión, el pensamiento crítico, como en teorética, con el me encanta el, el, el lema de la discusión como pleito rico. Eh, que lo puso en no lo puso sobre la mesa pa, eh, Virginia Perratón en el 99 el, Me parece me parece interesante hacer énfasis en, en la arte endosimbiosis en la complementariedad horizontalidad y en la ayuda mutua porque parte de lo que sucede lo que está sucediendo ahora mismo en desde Centroamérica tiene tiene un peso fundamental este, este sistema de redes y os digo y os digo por qué el, como bien sabemos, la institución, y sobre todo en, en eh, países donde, eh, donde se han visto sujetos a una inestabilidad política y a cierta violencia sistémica, el, muchas veces la institución no llega a subsanar las necesidades de la propia escena artística. Esto hace que se vayan creando espacios, que vayan subsanando las necesidades, que vayan resolviendo las respuestas, que vayan dando espacio a las propias inquietudes que tienen los artistas jóvenes, emergentes o de mid-career. No, no, la institución no, no abre, muchas veces no abre el espacio necesario. Entonces, se van generando una red, una red que va supliendo esta carencia y una red que va subsanando eh, esta no existencia de canales, recursos. Y bueno, tiene una hay una parte de. Hay una red que a mí me parece muy interesante, que hay una parte de la producción eh, eh, desde Centroamérica muy conectada, que es el cheverismo. Que es un, el cheverismo es un movimiento del cual hablaré ahora, pero os digo que es un movimiento que que fundaron Pablo León de la Barra y Beatriz López, que es una curadora eh, bogotana, responsable del de la central, donde revisaban el concepto del tropicalismo y donde ponían en práctica unas formas de producción y socialización basadas en las políticas de la amistad y, eh, las, y la política del humor. Estas, este tipo de, de producciones, este tipo de redes son gracias a la complementariedad y a la horizontalidad. También eh, me cabe destacar, y esto es un comentario muy ñoño, lo sé, pero que hay un papel, una un, la labor fundamental femenina desde el final de los 90 ahora por parte de mujeres como Adrián Samos, Rosina Casali, Virginia Perratón, Regina Aguilar, que han flexibilizado ciertos procesos. Esto es un argumento muy sujeto a críticas y muy sujeto a, a discusión, pero me ha parecido interesante la feminización de ciertos procesos, porque muchas veces la feminización de ciertos procesos está conectada con cierta flexibilidad y cierta colaboración horizontal. No significa que la masculinización sea vertical y no colaborativa, pero sí quería hacer énfasis en esa, en esa feminización, porque es cuando, cuando empiezas a revisar producción, eh, tanto literaria como producción eh, formal, objetual, expositiva, hay una red de mujeres desde, desde Centroamérica que colaboran, que se ayudan y que ponen en, eh, por ejemplo, el proyecto que levantó Patricia Belli en Nicaragua, Espira la Espora, es un proyecto que nace de la necesidad de tener un espacio de discusión, un espacio de aprendizaje. Y me contaba Patricia, que contamos en el libro, cómo... El, sin tener eh, presupuesto, el primer recurso fue abrir su casa, abrir su biblioteca y, el, y la sala de su casa convertirla en un espacio de discusión. Eh, tiene un toque de feminización del proceso. También eh, me, parece, me parece muy interesante señalar en, el, en lo que comentaba de la arte simbiosis que el proceso de apertura y el proceso de internalización de las prácticas desde Centroamérica, también está marcado por lo, la, el trabajo colectivo, el trabajo en red y el trabajo de plataformas como puede... A mí hay una plataforma que me parece indispensable, que es la plataforma de Arte Factoría, que se puso en marcha en 1992 en Managua, que, capitaneada por eh, Raúl Quintanilla, donde abrieron un espacio en una zona popular de Managua... En una, zona, en una zona no habitada y no transitada por la comunidad artística y llevaron a cabo una serie de una, una programación eh, transdisciplinar donde eh, abrían el espacio al barrio integraban el barrio dentro del espacio y a través de la colaboración eh, Artefactoría supuso eh, generó una semillita en la colaboración eh, también dentro de la, de la propia región, dentro del propio espacio del Istmo Centroamericano, ya que enroló a otras curadoras como Rosina Casali, Adrien Samos... Y eh, el, bueno, eh, la arte endosimbiosis eh, yo creo que está totalmente, eh, es, es un rasgo totalmente intrínseco en las prácticas contemporáneas, eh, es algo que es indisoluble, ahora, ahora, ahora mismo de espacios como el que estamos aquí y de red de espacios donde hay una experimentación artística conectada con el presente continuo. El, aparte de, de comentaros el... El, los rasgos, que esto sería como el espacio operacional donde, donde me he manejado, me gustaría comentaros que el, yo en esta investigación lanzo tres hipótesis. Tres, hipo, tres hipótesis abiertas que pueden ser ampliamente cuestionadas. y La primera hipótesis es que hoy día, esperar que me suda la mano, que la primera hipótesis es que hoy día la construcción de los discursos artísticos obedece a nuevos mini paradigmas eh, que están muy alejados de los canales institucionalizados. ¿Esto qué significa? Significa que estamos hoy día construyendo el discurso histórico-artístico a través de los encuentros, pequeños encuentros, encuentros fértiles, eh, pequeños viajes. Me hablaba Tania Bruguera que, el, que la entrevisté para el libro, porque tiene, ella tiene una implicación muy activa con el ismo centroamericano, con toda Latinoamérica, pero mmm, tiene una implicación muy fuerte y me hablaba que cada vez que le invitan algún tipo de actividad viene porque le interesa catalizar y le interesa volcar su aprendizaje, y le interesa mover y le, y le interesa generar discusión. Eh, me hablaba Tania que el... ...que el, el, el, el encuentro es algo que no, no queda suficientemente reflejado en las revisiones históricas. Siempre aparecen eh, hechos trascendentes, siempre aparecen exposiciones de gran formato... Que han, que han supuesto un eslabón dentro de, del contexto de, de una escena, pero no se tienen en cuenta el pequeño encuentro que tiene un artista con otro, donde se genera una discusión y donde se, se afectan el uno al otro. Entonces, mi, la, mi, mi, mi primera hipótesis es la apuesta de esta creación de nuevos mini paradigmas para la construcción de los discursos histórico-artísticos. Segun, la segunda hipótesis eh, que lanzo es la superación del concepto de región periférica subalterna. A mí me da un poco de reparo el concepto de región, región centroamericana, eh, porque el, igual es porque soy de España, de un sitio que también es una región, que es región de Murcia y es periferia, y el concepto de región siempre tiene, siempre tiene entroncado una relación de dependencia. Una relación de dependencia tiene un esquema de de alteriedad, tiene un esquema de dependencia respecto a potencias hegemónicas. ¿Esto qué significa? Significa que el, la denominación de región lleva implícito un sistema de dependencia y lleva implícito una evaluación externa. Yo considero que en estos momentos la producción desde Centroamérica está trascendiendo esa denominación y la producción desde Centroamérica tiene la suficiente salud, tiene las suficientes herramientas como para poder evaluarse desde dentro. No necesitamos poner el foco fuera, No necesitamos. hemos trascendido toda la visión eurocéntrica, la visión anglosajona y tenemos la suficiente estructura, estructura de pensamiento, estructura arquetípica, ...para poder generar un, un, discurso, un discurso crítico, un discurso que evalúe desde dentro las prácticas desde aquí. El, el tercer y un, la, mi última hipótesis sería eh, que o sea, estamos, estamos ahora mismo en, en, en, en un lugar conceptual... ...donde es imposible elaborar una identidad colectiva adscrita a un territorio geopolítico y mi apuesta es... Eh, que en estos momentos se está sedimentando, se está construyendo un dispositivo plural de discusión crítica. Esto, pues, como lo literal, que, que, que, os, que la, el significado literal, es que dada la imposibilidad de construir y, y, de, y de caracterizar, eh, creo que lo que sí es interesante es la construcción que ya está en marcha y que, y que ya tiene fuertes sedimentos, Construir un espacio donde las distintas escenas discutan, donde, que ya discuten, y donde se enriquezcan de, de la, herencia, la herencia cultural común, que sí la hay. Lo que pasa es que lo que es muy importante es que los contextos cultural, socioculturales de cada uno de los países del Istmo ha sufrido eh, variaciones, ha sufrido sistema, cambios en sistemas políticos, ha habido un duro proceso de desactivación de utopías... Utopías, digo, socialismo, que, que, socialismos que pensaban que iban a resolver eh, la situación político-social y, y de pronto no han resuelto. Y eh, considero que ese, que, ese, que ese espacio de discusión crítica sería un espacio rico para, que se, para, la, para la propia alimentación y la propia sanidad de, la, de, las, de las prácticas contemporáneas. Eh, conectado con esto, me parece interesante un, el, parte del lema, eh, parte de, la, de, de lo que puso sobre la mesa el espacio que os comentaba, Arte Factoría, en 1992, eh, capitaneado por Raúl Gentanilla, que ellos eh, hablaban de tener siempre una actitud crítica frente al poder político, ya que el poder político normalmente instrumentaliza el discurso político. Entonces, me parece interesante. Que el espacio de discusión, el, espacio, el dispositivo plural de discusión siempre esté alejado de la implicación de la, implicación de la, de la politización. Eh, bueno, estas serían las tres hipótesis. No sé si voy muy rápido. Eh, si tenéis alguna pregunta, tengo más cosas que contaros, pero sentiros libres de poder preguntarme lo que queráis. ¿eh? Bueno. Entonces, como os digo, es el, eh, mi hipótesis es, es, es la imposibilidad de, de construir una identidad colectiva y lo que, sí, lo que sí he elaborado ha sido la identificación de áreas de actividad que son bloques temáticos donde considero que coinciden eh, ciertas inquietudes formales y conceptuales. El primer bloque temático eh, se titula Nueva ciudadanía, espacio público como parlamento, que podéis ver aquí. El, de cada bloque os voy a hablar de uno o dos proyectos, porque el, el grueso del libro tenemos alrededor de 90 proyectos y se hace muy pesado. Pero para hacerlo más ágil y por lo menos eh, poder explicar cada una de las áreas, he seleccionado unos poquitos. Este proyecto es un proyecto de, que igual ya conocéis, que se llama NUMU, es un proyecto que se puso en marcha en, en Guatemala hace muy poquito. NUMU es NUMUS, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo de Ciudad de Guatemala, que es una cabina de un parqueadero que, inter, que, in, que lo, lo rentaron y lo han intervenido como si fuese el nuevo espacio de arte contemporáneo, dado que eh, la red institucional en Guatemala no ofrece un lugar para las prácticas contemporáneas. Es un proyecto que han puesto en marcha Jessica Caire y Estefan Benchoan, y que para su inauguración, como podéis ver, eh, hay una intervención en el espacio fuera y es, en el espacio interior de Federico Herrero. Este segundo proyecto me parece muy interesante, el, no sé si está Priscila aquí, Priscila Monge, pues es un proyecto de Priscila, me parece interesante porque este proyecto sufrió, sufrió no, no es la palabra, este proyecto evolucionó en tres etapas ya que se llevó a cabo en Inglaterra, Francia y en México, y es un proyecto en el que el espacio, el espacio público se ve afectado por una cancha de fútbol con obstáculos que habla de, la, de las dificultades y de la difícil inserción dentro de un contexto cultural determinado. Cada vez que te insertas aparecen nuevos, nuevas ecuaciones a resolver. El tercer, proyect, el tercer proyecto que os cuento es un proyecto que para mí es fundamental dentro de las prácticas contemporáneas desde Panamá, que es un proyecto que comisario Adrián Samos y Gerardo Mosquera en el 2003, que supuso el primer proyecto de ocupación en el espacio público donde se enrolaban tanto artistas locales como artistas internacionales. El proyecto que estáis viendo ahora es un proyecto de Gustavo Araujo, Gustavo Araujo como bien sabéis es uno de los tristemente fallecido, pero es uno de los artistas jóvenes con mayor proyección internacional de panameño, ahora mismo hay una retrospectiva de su trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, y es una pieza una pieza que tuvo una parte directamente en el espacio público, eh, que se llama, titulada La cosa está dura, y que tuvo una traslación en el, en el espacio editorial, en un periódico. El segundo punto, el segundo bloque eh, o área de actividad, se titula de los Tlamaltini a Catarata, e Geometría para iniciados. He podido identificar que hay una constante, es una constante que, que desde mi hipótesis, mi, mi propuesta, que tiene que ver con los Tlamaltini, eran unos sabios mesoamericanos que custodiaban y guardaban todo el saber eh, matemático, astronómico, geométrico, y he identificado que hay, un, hay una parte de producción, una parte de producción desde, desde varios países de Centroamérica que vuelven y revisan una, un, una geometría de una simpleza muy compleja. Es como una especie de, de revisión a lo Elijah Pape de, de, de de, cuando hablaba en sus libros su libro geométricos de la, la tridimensionalidad a través de, de elementos muy, muy sencillos. Y, eh, bueno, y, y he considerado que este bloque habla de una herencia cultural muy arraigada y un sedimento, un sedimento que es continuamente, continuamente eh, recurrido por, por mucha parte de la producción. En esta obra, eh, Catarata, es una obra que llevó a cabo Federico Herrero en Proyectos Ultravioleta, que, que ahora mismo pertenece a, a la colección Felde Cisneros, que es una obra, como podéis ver, que remite directamente al neoconcretismo eh, brasileño, y me interesaba mucho porque supone una traslación del trabajo pictórico bidimensional de Federico hacia la tridimensionalidad, hacia la ocupación del espacio. Y me parece una solución magnífica la incorporación de los volúmenes de concreto. Este, es, este proyecto es un proyecto de, de un artista español que se llevó a cabo en Guatemala y aquí hago énfasis de cómo hemos, hemos intentado tener el punto de mira en tanto en producción que se lleva a cabo desde aquí afuera o desde fuera acá. Es un proyecto que se llama El Gran Amarillo, es un píxel gigante, que se llevó a cabo en la fachada del Cine Lux, en el Centro Cultural de España, en Guatemala, en el que habla de la difícil, del espacio conflictivo que hay ahora mismo entre lo analógico y lo digital. Por eso podéis ver que es un píxel gigante que arriba tiene unas, mat, unas, unas plantitas perecederas. Y me interesaba mucho mostrar cómo... Muchos artistas españoles, muchos, muchos artistas desde Europa, eh, tienen una intención y tienen un interés muy activo en enrolarse con las prácticas desde Centroamérica. Este tercer proyecto es un programa, que se, un programa de residencias y de intervención en una playa, comisariado por una, una comisaria salvadoreña que se llama Camila Sol. Y es un programa de residencias que me parece maravilloso, que se llevó a cabo en la playa del Zonte, que es la playa que podéis ver aquí, donde el tipo de intervenciones de los artistas invitados eran siempre bajo la pauta del Land Art. Son ejercicios escultóricos que tenían una caducidad, pero con una monumentalidad y con una simpleza que evoca directamente a, a, la, a todo el imaginario de los Tramaltines. El tercer punto es el tercer bloque... Eh, o área de actividad, eh, está titulado desactivación de utopías desinventando la posmodernidad. ¿Qué significa esto? Significa que el, que, bueno, que el ismo centroamericano durante el siglo XX se ha visto sometido a cambios políticos, se ha visto sometido a cierta inestabilidad en unos países más que en otros, y cierta inestabilidad que muchas veces ha tenido como consecuencias programas de desarrollo cultural, arquitectónico y social discontinuo. Entonces, eh, hay proyectos que, sobre todo en Honduras, que hay un focus en Honduras fuerte, eh, me gustaría contaros todos los proyectos de Honduras, pero me parece que en esta presentación solo incluyo uno, de eh, la mancha de tomate, pero eh, me parece interesante cómo desde aquí se está revisando toda las, la, la desactivación, se está revisando el fracaso de muchos sistemas políticos y también se está revisando el, el fracaso de una idea de progreso importada desde el siglo XIX, como habla Edificio Metálico, que es un, el, el proyecto curado por Inti Guerrero, que forma parte del, de la nueva dirección curatorial de teorética, que el edificio metálico junto a Hombre en Ruinas y Nuevo Museo Tropical, si estoy en lo cierto, eh, forman parte de, de, un, de una, un, una, una nueva dirección, una nuevísima y acertada dirección, donde se enrola tanto prácticas locales con internacionales y donde las problemáticas que se generan, desde, que se ponen sobre la mesa desde teorética, interesan a, a cualquier tipo de circuito, no solamente al circuito local. Y bueno, en, retomando la desactivación de Utopías, me interesaba mucho el concepto que planteaba Inti de cómo, a través del edificio metálico, cómo, eh, cómo se procesa, cómo se, cómo se ha elaborado en el imaginario colectivo el, la cierta paranoia que entró a final del siglo XIX de importar el concepto de progreso. Importar el concepto de progreso europeo, que es un progreso que en Europa también fracasó, no es que solo fracasase aquí, sino también allí y eh, cómo, cómo esa importación del, de, del proceso, qué tipo de, de investigaciones, de inquietudes ha generado en la, en la escena local. Otro proyecto que habla directamente de la, de la desactivación de utopías es un proyecto que se llevó a cabo desde el colectivo La Mancha de Tomate, que es un colectivo hondureño. Eh, capitaneado por Adán Vallecillo. Como bien sabéis, Adán Vallecillo es uno de los. Bueno, yo considero que es una de las, de las cabezas libre pensadoras más interesantes que, que, se, que se generan desde el mismo centroamericano. Y es un proyecto donde se, se llevó, eh, invitaron a un artista que se llama Paul Ramírez Jonas, Y este artista lo que hizo fue durante un día, 24 horas, abrir un espacio. Con, con señoras que escribían a máquina muy rápido para contar, a través de, de, lo, de la experiencia de los ciudadanos, todos los hechos relevantes históricos del siglo XX que habían pasado en Honduras, contarlos a través del testimonio del ciudadano. Como, luego, como resultados, contaron, como siempre pasa, eh, con, había contradicciones de testimonios, había historias no contadas, que sí, deben una, que, que sí se debería revisar los discursos oficiales y me parece que abre una brecha en la institucionalización de los discursos políticos. El cuarto punto es economía de la vista como os hablaba el, hay, un, bueno, hay, un, un, hay un, un brazo armado a la producción desde Centroamérica, como digo, fuertemente conectado con, con México y con Colombia, que os hablaba qué es el cheverismo, os voy a leer, os voy a leer directamente qué es el cheverismo. El, a ver. el cheverismo es un movimiento artístico internacional fundado por Pablo León de la Barra y Betty López a final del, del 2008, en el, el cual apuesta por la discusión crítica y políticas desde el humor, financiado por la economía de la amistad. ¿Qué es la economía de la amistad? Es el, re, el, el recurso del vínculo afectivo como forma de producción. Y el cheverismo abre un tipo de producción donde hay una visibilidad internacional muy fuerte y donde la, la movilidad y los flujos de información van a una velocidad muy, muy, muy, muy activa. El proyecto que os contaba antes, el Yun y sus amigos internacionales, es un proyecto que se llevó a cabo en San Juan, en Puerto Rico. No he entrado a evaluar las Islas del Caribe, mi, mi investigación solo ha sido eh, el Istmo centroamericano, des, lo que se genera desde eh, Guatemala hasta Panamá. Y, pero me parecía interesante incluir este proyecto porque está perfectamente enrolado y está perfectamente vinculado y eh, tiene una, una relación casi familiar ...con espacios de, como ultravioleta y como despacio. De es un proyecto que se llevó a cabo a través de instrucciones... ...y eh, como podéis ver hay una pieza de Federico Herrero... ...y hay una, y hay una pieza de Adriana Lara que es el, el platanito en el suelo... ...y otra de José León Cerrillo que es un artista mexicano... ...de proyectos ultravioleta. Aquí el, es, eh, cito el Encuentro Internacional Cheverista... ...que es un encuentro que se hizo en Medellín eh, en el año 2011 donde toda la red del cheverismo se, se encontró allí. Y el, pasamos al quinto bloque, que sería la identidad líquida resolviendo el poliedro. Este bloque es un bloque muy perfectamente encajable en cualquier tipo de escena, escena artística, ya que es una inquietud y es una problemática que, que sobrevuela en, en, en, en la construcción de cualquier artista contemporáneo. Y es qué sucede con la globalización, qué sucede con la hiper globalización y qué sucede con la homogenización de los procesos. Hoy día eh, nos vemos eh, sometidos y nos vemos afectados por un fenómeno que es eh, la realidad heteroreferenciada. La, eh, la, heteror la realidad heteroreferenciada es un concepto del que, hablaba, del que habla Bauman en Identidad Líquida, en el que habla que estamos construidos a través de muchísimos reflejos, que actúan como una costa, como una costra volcánica que se endurece y se y se, de, y se y se desendurece con la misma facilidad. O sea, nos cuesta mucho construir hoy día en esta realidad heteroreferenciada, multifocal, una identidad única y una, y una fuente identidad única hablo como fuente última de arraigo. Nos, nos, nos, estamos sometidos, estamos intentando resolver hoy día cómo no vernos sometidos a la homogenización de los procesos. La globalización lleva, un, lleva dentro un mecanismo perverso que es la, la igual, igual, no, no, no es la igualdad, sería como la construcción, la categorización de rasgos múltiples para todos que van en perjuicios de, del proceso local, de la identidad propia y, y que hablan de homogenización. Hay una pieza eh, de Raúl Quintanilla que me parece que ilustra perfectamente esto que os estoy contando, que se llama Globanani Globananalización, que es, un, que es un palabra construido con globalización y República Bananera. Cómo la globalización lleva, lleva encadenado un proceso de homogenización al que los procesos artísticos deben, deben, deben huir y, se, y deben desconectarse... Totalmente. Un proyecto que habla directamente de esta problemática es un proyecto de Irving Morazán, que es un artista salvadoreño afincado en Nueva York, en el que Irving trabaja desde la acción escultórica, y la acción escultórica él forma parte de la escultura como, como un agente activo, como un agente eh, móvil, pero a la vez... Gracias. Y, eh, y eh, hablando con Irvi me hablaba de, de, de la hibridación, pero hibridación desde un lugar muy problemático. En todo el, toda la carcasa que veis de escultura que está sobre su cabeza habla de cómo integrar y cómo resolver la, la ecuación de ser inmigrante, de la cultura precolombina, de la, del esoterismo en el que él había crecido por su contexto familiar, de la, de la sobreexposición sobre a la cultura contemporánea y desde, desde todos esos factores lo difícil que era construirse una identidad, un, de identificar su lenguaje propio como artista. Este proyecto, que os cito ahora, es un proyecto de Byron Marmol guatemalteco, forma parte del proyecto de Ultravioleta, en el que ha hecho una, una documentación de una comunidad en Guatemala que se reúne un par de veces por semana, caracterizados de, de, de la, la iconografía manga. Es bastante literal, no tengo que explicar mucho. Ese es un proyecto que me parece interesante, que se llevó a cabo por eh, la curadora colombiana que os comentaba, Betty López, en el proyecto de Sulta Violeta. Me parece interesante porque es una exposición que viajó en una maleta, eh, todo lo, el requisito era que toda la exposición, todas las obras pudiesen viaja viajar con ella. Me parece interesante este modo de, este modo de producción totalmente flexibilizado y el, la obra que podéis ver es una obra de si Was Free, es una obra de Pia Camille, artista mexicana, donde hablan directamente de, del difícil rol de de la mujer contemporánea dentro de, de sistemas muy marcados por, por la tensión y por el, la presión paternalista. Es que el paternalismo es complicado, el hombre te ayuda pero te somete, es, es, es a tenerlo en cuenta. <risa> esta tercera, esta tercera, ese tercer proyecto, este tercer proyecto es de Jessica Lagunas, que Jessica Lagunas es una artista guatemalteca que forma parte de la generación de de arte acción guatemalteca de final de los 90, junto a Regina José Galindo, María Adela Díaz y Sandra Monterroso. Eh, Jessica Lagunas está fincada en, en Nueva York y me pareció interesante porque habla de la, de la difícil construcción desde la herencia genealógica. Podéis ver en la trenza, eh, le pidió a su abuela, a su madre y a ella dejarse la, la trenza, el pelo crecer y es una trenza construida con el pelo real de, de tres generaciones. El último punto, ya os dejo, que no sé si os estoy aburriendo mucho, el, es un punto que, que se puede leer como el más historicista, pero no más lejos de mi intención, porque el, si, si pones en marcha una, una revisión histórica, tiene que ser muchísimo más amplia, y yo simplemente en este punto acupuntura sobre tejido artístico como dispositivo de apertura, he señalado un par de proyectos llevados a cabo, sobre todo a final de los 90, que considero que han sido proyectos fundamentales para entender hoy día la internalización y el proceso de apertura de las prácticas desde Centroamérica. Un, un, una exposición sobradamente conocida por todos es Mesótica 2 llevada a cabo en el año 96 y comisariada por Rolando Castellón y Virginia Pérez Ratón. Aquí podéis ver una obra Sentencia de Muerte de Priscila Monge, y es una exposición que supuso, marcó unos nuevos, unos nuevos ejes, una nueva dirección, unas nuevas coordenadas de lo que, de lo que, son, de lo que serían a final del siglo XX las prácticas contemporáneas desde Centroamérica. Esta exposición supuso abordar el concepto de lo centroamericano. Leía en un texto de Rosina Casali que escribió en el catálogo de este de, este, de esta muestra como la problemática ya desde final de los 90 de abordar lo centroamericano como concepto que, que como concepto paraguas desde distintas, de distintas escenas con realidades tan dispares. Otro proyecto que me parece fundamental es el Fundación Coloquia. Aquí podéis ver en la, en la imagen, es una, es una acción eh, performance que llevó a cabo Santiago Sierra en Guatemala en el año 99, que, se, que titulada ocho personas eh, remuneradas para permanecer dentro del interior de, de una caja. Y eh, esta acción forma parte de un programa puesto en marcha por Rosina Casali y Luis González Palma, en el que como, como lugar de experimentación empezaron a ocupar el espacio, ocuparon el espacio público transformándolo en un espacio escénico, y pusieron en marcha un programa de artistas internacionales invitados que llegaban a Guatemala y ponían, y ponían en marcha talleres, y también eh, ejercicios escénicos, ejercicios performáticos. Eh, y la particularidad era, que también es parecida a la particularidad de Ciudad Múltiple City de Arián Samos y Gerardo Mosquera, era enrolar la las prácticas eh, locales con las prácticas internacionales. En este programa eh, formaron, fueron invitados artistas costarricenses eh, como Priscila Monge, también estuvo invitado Tania Bruguera, eh, Ticio Escobar, Silvia Gruner, eh, Alessandro Apóstol y locales, pues toda la generación de final del, de los 90 guatemalteca, como es Aníbal López, Alejandro Paz, Jorge de León, Regina José Galindo. Bueno, entonces eh, os quería enseñar más proyectos, pero creo que es, igual se puede hacer muy largo. Eh, también antes de, antes de terminar la presentación me gustaría, me gustaría señalar que, el, que no sé si está suficiente, suficie, supongo que igual sí, pero me gustaría señalar el trabajo de, de Tamara Díaz Bringa, que es una curadora que ha acompañado a Virginia Pérez Ratón durante casi todo el periplo de teorética y siempre se habla de, de Virginia muchísimo porque tiene un papel fundamental y y es una pieza indiscutible de, de la situación actual, pero me gustaría destacar el papel de, de Tamara porque llevó a cabo una labor súper activa dentro de la escena costarricense y eh, puso en marcha proyectos interesantes como situaciones artísticas latinoamericanas que se llevó a cabo en el 2005-2006 donde se forma creo que es de herencia directa de temas centrales, pero donde se conforma y donde se va consolidando todo el pensamiento crítico relacionado con la práctica curatorial. Me parece interesante señalarlo porque a veces hay figuras que, que tienen un trabajo muy activo y no tienen la suficiente eh, visibilidad y me parece que su papel dentro de teorética y también dentro de las, de la, del desarrollo y evolución de las prácticas artísticas en, en Costa Rica ha sido fu fundamental. Y nada más, eh, decir que el, el libro incluye alrededor de 20 proyectos vinculados con Costa Rica, eh, quedan muchísimos artistas que, como le hablaba hoy a Gabriela, podríamos hacer un segundo tomo, hay muchísima producción que no se ve reflejada en el libro, eh, interesantísima como puede ser el proyecto de eh, Mauricio Miranda de la Fundación que llevó a cabo en el 2010 para la Bienal Centroamericana o proyectos de Jafis Quintero, eh, quiero dejar claro esto porque hay producción y hay material suficiente como para seguir continuando esta lectura y esta investigación. Y nada, como reflexión deciros que, el, bueno, que hay una democracia natural en la distribución del talento y que afortunadamente encuentras producción sobradamente preparada e interesante en cualquier rincón. Muchísimas gracias. La, el periodo de investigación que llevaste a cabo para detectar, conocer y, y relacionarte con esta cantidad de proyectos, personas, curadores, gestores, eh, tal vez que nos contes algunas de esas estrategias de cómo te aproximaste a, a, a conocerlos o cómo los contactaste, okay. ¿cuál fue el proceso de diálogo con, con todas estas personas? Esto ah, este funciona, pues el, el… uy. El, el, yo primero hizo, o sea, fui haciendo un mapeado inicial a través de mi propia investigación que en ese mapeado fui identificando, yo los denomino agentes culturales activos, que son agentes o artistas o curadores con una actividad muy prolífica. Entonces en primer lugar fui identificando y me puse en contacto con ellos, hice una primera aproximación, eh, la mayoría de ellos fueron muy generosos conmigo el Skype fue mi gran aliado, sin Skype no podría haber hecho este libro, contando que no, no tenía plata para poder viajar, lo ideal habría sido poder viajar a cada uno de los países, pero pude viajar a, a, a cuatro de los países del mismo centroamericano, pero el resto no, entonces el, la labor de investigación a través de la documentación, de los textos, de todo el material que hay en, en la web, y aparte del material que yo iba recabando de documentación que pedía instituciones, eh, lo, que fue para, lo que fue fundamental fue la, los encuentros y las entrevistas, las horas de Skype que, que, que, han, que han hecho posibles, ir yo identificando como un mapa genealógico de lo que estaba sucediendo aquí, imprescindible. Y sin, sin esa generosidad y sin esa aportación y esa apertura me habría sido imposible realizar el libro. Gracias. Buenas noches. Quería felicitarla porque se ve que es un trabajo muy interesante suyo y se ve que lo ha disfrutado mucho también. No, no creas, ¿eh? <risa> ha sido difícil. También felicitarla porque me parece que tiene muy buena memoria, ¿no? Todos los nombres que nos ha mencionado hoy. Eh, tengo un par de preguntas, ¿sí? Como eh, creo que usted mencionó uno de los proyectos relacionados con la, lo que yo entendí como crítica a la postmodernidad desde esta región, no me quedó claro eh, la relación entre el concepto y lo, y lo que mostró, eh, no sé si, si sería posible volver a eso. Y lo otro que no me quedó claro, creo que usted hizo una referencia a algunos proyectos o propuestas de Centroamérica en el contexto centroamericano para alguna propuesta socialista y me, me quedó con esa inquietud. Perdón, no entiendo… No, no. se refirió en, algún, en su primera en su introducción a los cambios ¿no? que han venido aconteciendo ha en, en la región y entre ellos lo que tiene que ver con los cambios sociopolíticos y usted eh, se refirió a algunas utopías Socialistas que no dieron lo que entendí de sus palabras. Sí, hablaba de la revolución sandinista. Que eso es diferente en particular. Es diferente a un proyecto. Creo que Nicaragua y el pueblo de Nicaragua nunca pensó un proyecto socialista, nunca propuso. Sí, una revolución sandinista. Y Pero la revolución sandinista tenía un profundo corte de izquierda. Es un punto para debatir, creo. De Bueno, no, no no voy a entrar a, a hablar sobre la revolución sandinista porque tampoco tengo la suficiente información o la suficiente del sandinismo, pues tengo una noción del sandinismo genérica, sí. lo que sí hablaba es del papel que tuvo Artefactoría respecto al sandinismo, sí. porque Artefactoría se configura como un espacio en primer lugar de con un corte de pensamiento socialista, de un pensamiento que donde se genera... Eh, donde se piensa en el, en el revertir hacia la ciudadanía, la horizontalidad, la, la democratización de la cultura y a través de la evolución de la evolución sociopolítica de lo que va sucediendo con el, con el sandinismo, Artefactoría se coloca en un lugar mucho más crítico con el sandinismo y Artefactoría mantiene un, una actitud donde eh, considera que lo más, lo más interesante o lo más inteligente es mantener una distancia porque atisban que el poder político, en ese caso llevado a cabo por la Revolución Sandinista, está siendo instrumentalizado, se está siendo usado para eh, fines eh, muy distintos a lo que eran el, el, los postulados, las intenciones iniciales del, de la Revolución. Sí, correcto. Esas palabras ahora aclaran, digamos, mi, mi, mi inquietud. La verdad, le agradezco, sí. Pero tengo todavía la inquietud con, con la primera pregunta, ¿no? Tal vez. ¿Cuál era? Que ¿Sobre la posmodernidad? Sí, sí, correcto. La, la, eh, la posmodernidad es, es un muy, como bien sabes, una, es un movimiento que surge a finales de los 70, a principios de los 80, es un movimiento que intenta trascender la dualidad del bien y el mal, es, es un movimiento que, que intenta englobar... Eh, que el pensamiento es mucho más subjetivo, que no se puede objetivizar eh, ningún tipo de producción. Venimos de un sistema marcado desde la Segunda, desde la segunda eh, eh, Guerra Mundial, donde la bipolaridad, el bien y el mal, arriba abajo, eh, lo que la herencia directa de lo que se puede considerar la, el, el cartesianismo, la posmodernidad lo, lo, lo desmonta, ¿vale? hasta ahí bien hasta lo que yo entiendo como posmodernidad. Entonces, eh, mi apuesta, desinventando la posmodernidad, es cómo desde aquí esa herencia que viene directamente de un pensamiento eurocéntrico es confrontada y desmontada. Como proyectos, independientemente de los que igual los que he citado no son no, no hablan, aunque yo sí veo una relación directa con dictar y recordar eh, directamente con, como un proyecto desactivador en la posmodernidad, porque eh, dictar y recordar está hablando de la construcción de, de los discursos históricos y políticos a través del testimonio del ciudadano y esto está conectado directamente con eh, parte del, del pensamiento posmoderno que habla de la subjetividad. Pero considero un, voy un paso más allá y considero que hay producciones que intenta trascender esta, esta herencia de la posmodernidad heredada que a veces hay herencias que uno no es ni muy consciente de la herencia ni muy consciente de por qué está funcionando desde ese lugar. ¿Alguna pregunta más? Sí... Eh... Bueno, solo lo último, es que yo no entiendo cuál sería la herencia postmoderna en Centroamérica, que se desmonta, o sea, cuál es el, el grado de penetración, cuál es la, la historia de la posmodernidad en Centroamérica que luego se desmonta. Yo no he entrado a elaborar una historia de la posmodernidad desde Centroamérica, yo lo que, he, lo que he hecho ha sido identificar... Eh, movimientos intelectuales que sí, que sí aparecen dentro del, del imaginario de artistas, por ejemplo, estábamos hablando de este proyecto, Dictar y Recordar, que es un proyecto la mancha de tomate y de, y de capitaneado por Adán Vallecillo, y lo que sí he identificado es que Adán Vallecillo, en mis conversaciones con él, es un artista donde, donde, que maneja conceptos heredados directamente por una cultura eurocéntrica, entonces esos conceptos eh, hablo, hablo de proyectos específicos. No me he metido a elaborar ni a reelaborar una un, un estudio pormenorizado de, de cómo de cómo se ha ido de cómo se ha ido absorbiendo la posmodernidad y cómo se ha ido desactivando. Simplemente lo que he ido haciendo es ido encontrando proyectos donde directamente tocan esta problemática directamente cuestionan esa posmodernidad heredada e intentan re, e intenta reaccionar. No he, no he elaborado un, una, un estudio, como digo, de, de cómo se ha ido insertando, sedimentando la posmodernidad desde aquí. Bueno, cada uno tiene su opinión. O sea que no es un estudio... Eh, ni, eh, ni o sea, con una trascendencia filosófica, es una es una mera aproximación mi investigación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Este, muchas gracias a, a Luisa Fuentes Guasa por presentarnos el libro y este, para hacer una invitación a que vayan a ver la muestra la inauguración de la muestra de Julián Galés, que se llama Superflor en el cuarto piso en la 9C este muchísimas gracias Luisa buenas noches a todos